Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esta, bueno, esta será una sesión muy breve eh, porque bueno, queremos contarles eh, que ya tenemos la tercera edición de las Jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta, eh, un evento que en particular yo le tengo mucho cariño eh, por la forma como hemos venido trabajando, cómo se ha venido construyendo, y con, el con el apoyo de cada una de, de, de, de las personas que han estado acá en, en este espacio, haciendo charlas, haciendo conversatorios, hablando sobre los distintos aspectos de la Ciencia Abierta, aportando eh, eh, no solo con, con ideas, con conversaciones, sino también con mucho cariño en, a este proyecto, que creo yo que ya es un proyecto de la comunidad, de esa hermosa comunidad iberoamericana de ciencia abierta, muy, de personas muy generosas, de personas que, eh, que comparten, les, les encanta compartir todo lo que saben acerca de la ciencia abierta y que desde, su, desde sus posiciones eh, están siempre tratando de hacer abrir camino para que sea posible una ciencia abierta eh, en, en, en América Latina, en Iberoamérica, ¿no? que sea posible eh, que una ciencia más inclusiva, más transparente. Y, y bueno, eh, y quiero dar la bienvenida eh, a Iraxe Puebla y a Fernando Piraquive, que están con nosotros de ASAP Bio y de la Universidad Distrital, respectivamente, bienvenidas. Muchas gracias, Francisco. Encantada de estar aquí y de colaborar otra vez este año en la preparación de, de estos ciclos para... Abordar diferentes temas sobre la ciencia abierta. Ya colaboramos el año pasado en un ciclo sobre los preprints y su rol en la comunicación de la ciencia, pero encantada de volver otra vez y de abordar temas incluso más amplios. Así que muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, gracias. Eso fue un, un trabajo súper intenso del año pasado. Eh, Iraxe y todo su equipo de asadillos se mandaron todo un ciclo y cada ciclo en las jornadas son cinco sesiones, no entonces se mandaron cinco sesiones la coordinación y, y bueno el que quiera conocer sobre los preprints eh, pues e e ese ciclo pues te lo dice todo <risa> Está muy exactamente bueno. todo todo lo cubrimos sí y, y bueno bienvenido Fernando Muchas gracias, Francisco. Un gusto con y compartir y con los usuarios que se conectan para esta introducción que tenemos. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá pues, se suma a través del Centro de Investigaciones, esta vez como, pues, como organizadores, y pues, es un, un gusto poder compartir eh, la planeación de las diferentes sesiones que se van a desarrollar eh, este año. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Fernando. Este, el año pasado ya estábamos colaborando con Fernando en algunos espacios y, pues, eh, cuando acabó el, el, el ciclo eh, de las jornadas del año pasado, pues, eh, nos escribió y, y que quería sumarse en la organización. Entonces, bueno, si bien es cierto, el evento se hace en conjunto con muchos actores, con muchas personas de la comunidad que van aportando, eh, pero esta sería la primera vez que hacemos en las jornadas y que nos visibilizamos pues todos los que estamos de alguna manera colaborando y en este año tanto ASAP Bio como la Universidad Distrital pues están apoyando eh, en, en toda la organización, ya no solo un ciclo, sino en toda la organización. Eh, y, y bueno, ¿cómo empezó las jornadas? Eh, para las personas que recién nos están viendo ahora, nos están mirando ahora, las jornadas empezó en el 2020 en medio de la pandemia producto de eh, bueno, eh, en Ecuador hay un grupo de trabajo sobre ciencia abierta eh, que está dentro de la red de investigación de conocimiento software y hardware libre y ese grupo de trabajo se había planteado en su plan estratégico dos ejes. El uno era difundir la ciencia abierta a la comunidad universitaria ecuatoriana y la otra era incidir, poder incidir para eh, establecer o desarrollar políticas públicas o políticas institucionales para fomentar la ciencia abierta. Entonces, entre las acciones que, que se planteaban para poder hacer esto, eh, dijimos, bueno, vamos a hacer eh, webinarios para hablar sobre la ciencia abierta y difundirlo en el Ecuador. Estábamos en la pandemia, entonces tenía que hacer todo virtual. Y se nos escapó de las manos, porque a la final, estando en Internet, una vez que estás inter en Internet, eres de todo el mundo, entonces, <ríe> entonces empezamos eh, a, a, realmente, eh, se terminó convirtiendo en un evento regional eh, porque claro, los ponentes de, de, eran de, de la región y, y, cada, y cada uno de los que participaban iban difundiendo también por su cuenta entonces a la final el alcance llegó pues, eh, a Iberoamérica en estos dos años eh, eso, y este año vamos a hacer solamente dos ciclos dos ciclos, porque los años anteriores hemos hecho tres ciclos de cinco sesiones cada una ¿y por qué vamos a hacer dos ciclos? no sé si quieren comentar Bueno, digo parte que eh, eh, estamos desarrollando estas sesiones en el marco de las recomendaciones de la UNESCO que van enfocadas a la ciencia abierta, entonces de acuerdo pues, a las líneas que, y a las recomendaciones pues vamos a desarrollar estos dos ciclos y posteriormente nos unimos a un evento grande que va a haber en, en noviembre, ¿no? Un congreso. Entonces, estas son como unas jornadas previas que le van a dar antesala a ese gran evento que se va a desarrollar en noviembre y que, pues, más adelante tú, pues, nos vas a contar un poquito más de detalles, ¿no, Francisco? Sí, así es. Por eso vamos a hacer solo dos ciclos, para un poco ahorrar energías. Eh, y en lugar de hacer un tercer ciclo, vamos a hacer un congreso, un congreso iberoamericano de ciencia abierta, eh, que estamos justamente ahora eh, conversando con las distintas organizaciones aliadas para hablar de ello. Eh, tanto este, las jornadas como el Congreso tienen unas líneas, como lo dijo este, Fernando, que están un poco enmarcadas en las recomendaciones de la UNESCO, pero no sé si quieras comentar, Irax, un poco sobre esas líneas. Sí, muy importante para nosotros las recomendaciones sobre Ciencia Abierta de la UNESCO. Me parece un trabajo muy importante y que debemos utilizar en todas las conversaciones e iniciativas de Ciencia Abierta porque me parece que van a ser unas recomendaciones que van a realmente impulsar muchas conversaciones dentro de los países miembros, pero dentro de diferentes comunidades sobre cómo podemos um, llevar adelante esta cultura de ciencia abierta, pero de manera importante también la implementación de políticas que van a garantizar que se use esa ciencia abierta en el día a día de los investigadores. Entonces, lo que queríamos hacer este año era intentar realmente anclar las conversaciones en esas temáticas de las recomendaciones de la UNESCO, de la UNESCO al mismo tiempo que abordar muchísimos de los diversos temas que pueden venir dentro de, de, del campo amplio de la ciencia abierta. Entonces, para daros una idea de algunas de las líneas que vamos a cubrir dentro de los diferentes ciclos, como os podéis esperar, vamos a hablar sobre los beneficios, pero también los retos de ciencia abierta en el contexto de la pandemia, qué rol juegan en, en, en avanzar la ciencia dentro de estas emergencias globales. También temas relacionados con las políticas de ciencia abierta, cuáles son los planes estratégicos, cómo se están utilizando dentro de diferentes instituciones, qué podemos aprender de aquellas instituciones donde ya se han empleado estas políticas. Por supuesto también temas de ciencia abierta, patentes, transferencia de conocimiento, cómo podemos reconciliar todos esos temas mientras seguimos impulsando un más amplio conocimiento y apertura de los diferentes eh, trabajos científicos. Um, como os podéis esperar, también hablaremos de infraestructuras abiertas para la ciencia, exploraremos diferentes iniciativas y proyectos Creo que es importante aprender de esos proyectos que están avanzando y teniendo éxito, pero también hablar de los pot potencialmente de los desafíos que les quedan por delante y de también temas sobre la sostenibilidad de todos estos proyectos que en muchas ocasiones están liderados por la comunidad, por supuesto. Um, abordaremos también el desarrollo de habilidades para la ciencia abierta, para eh, investigadores y docentes, cuáles son los mecanismos de educación y formación que podemos poner en marcha para apoyar eh, a estos investigadores eh, que, que pongan en práctica eh, la ciencia abierta y por, por supuesto también abordaremos temáticas respecto a la eh, investigación responsable ha habido muchas discusiones recientemente dentro de la acerca de la ética de investigación integridad etcétera abordaremos todo eso cuál es el rol de la ciencia abierta eh, de métricas responsables etcétera y también por supuesto, os podéis esperar, dado todos los avances y actividad que hay en torno al acceso abierto, a avanzar las publicaciones y hacerlas más rápidas, tomas respecto al acceso abierto, preprints, etcétera. Así que va a ser una gama bastante amplia de temas, seguro que aparecerán otros temas dentro de las discusiones y espero que, que muchos de los asistentes también contribuyan con sus ideas y sus cuestiones si hay otros temas que deberíamos abordar. Sí, gracias Iraxen. Sí. Este, bueno, esas son digamos las líneas rectoras apegadas a las recomendaciones de la UNESCO. Eh, y sobre esas líneas que mencionó Irax, estamos armando las sesiones para el, el primer ciclo y el segundo ciclo. El primer ciclo ya está, está listo. Empezamos la próxima semana, el 23 de junio, el día jueves, a las 10 y 30 de la mañana. Eh, y, y bueno, este Fernando nos puede comentar un poco sobre, sobre esa agenda, esa agenda del primer ciclo. Así es, Francisco. Tenemos una... Primer ciclo con una sesión muy nutrida de actividades. Yo creo que sí si le podemos compartir a los usuarios eh, para ver un poquito cuáles son las sesiones que vamos a tener. Eh, vemos el 23 de junio, vamos a tener la evaluación en abierto como herramienta hacia una cultura de revisión científica, responsable y transparente. Entonces, tenemos tres invitados, Sandra Franco, Sara Fuentes, Irak Puebla, pues que va a estar también acompañándonos y va a estar moderado a, a, por Pablo Ranea, ¿no? Eso es el jueves 23 de junio. Después seguimos el martes 28 de junio con habilidades para la ciencia abierta en investigadores y docentes. Nos van a acompañar eh, dos expertos de instituciones de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Oberta de Cataluña. Entonces también va a estar ahí moderando María Alejandra Tejada, pues que también ha participado en otras sesiones. Posteriormente vamos al eh, martes 5 de julio con la investigación ética y responsable, explorando el rol fundamental de las prácticas en abierto. Nos van a estar acompañando Cristian González, Unice Mercado, Iraxe Puebla también, participando eh, en esta sesión y va a estar la moderación a cargo de Emilio Delgado. Posteriormente vamos el jueves 14 de julio a tratar el tema de experiencias de política de ciencia abierta en las universidades, vamos a tener el caso de la Universidad del Rosario al cargo pues, de el, la maestra Malcorsata Lizowska y Pastora Martínez, que pues, también va a compartir su, su experiencia por parte de una experiencia eh, europea. Y va a estar moderando Néstor Ernest Abadal, entonces pues va a ser una sesión muy importante. Y cerramos este primer ciclo, el jueves 21 de julio, con casos de apertura de datos para la investigación y desde la ciudadanía, con y Alexandra Osorio, que es una eh, investigadora eh, colombiana, y Anne Clínio, que pues, también es eh, investigadora brasileña y va pues, a compartir su experiencia unos casos concretos yo voy a estar acompañándolos a ellas en esa sesión entonces eh, invitados a que se conecten a las redes sociales al canal de youtube si podemos compartir el es de francisco de la primera sesión donde pueden los usuarios ver el, el, el canal en youtube para que pues, puedan seguir las diferentes sesiones entonces eh, y estar atentos no entre jueves y martes se van a van a estar eh, las sesiones, bien sea a las 10 y 30 de la mañana o algunas se van a hacer a las 6 de la tarde eh, hora Ecuador, ya para que los diferentes participantes se puedan eh, conectar y unir. Así es, eh, estas son las, eh, las sesiones del ciclo 1 el ciclo 2 ya se está cocinando, eh, un, bueno, una característica de este evento es que la, el, la agenda es una agenda viva eh, que se va armando a medida que vamos avanzando las sesiones, se van a ir armando las, las distintas, eh, los distintos ciclos. Eh, bueno, ya vamos a compartir por redes también los enlaces eh, y esto es lo que tenemos, eh, voy a dejar de compartir la pantalla. Eh, y esto es lo que tenemos eh, para este, estas jornadas, estas terceras jornadas. Entonces, eh, nada, pues eh, empezamos la próxima semana, el 23 de junio, y de ahí, de semana en semana, vamos a seguir haciendo las distintas sesiones. Este primer ciclo tendrá cinco sesiones. Eh, y estén atentos este, a eh, las redes, eh, el canal de la Red de Conocimiento Libre, que es donde se transmite, están puesto ahí abajo. Conocimiento Libre Ecuador, eh, y claro, este vamos a seguir difundiendo por los distintos canales de ASAT Bio, de la Universidad Distrital, la misma comunidad va a seguir difundiendo, entonces, eh, nada más, eso era lo que queríamos comentarles, pues no sé si, si, si quieran dar un último saludo, Fernando Iraxe. Pues sí, solo quería decir que espero que haya mucha asistencia. Vamos a intentar cubrir una gama muy amplia de temas, así que espero que haya por lo menos un poquito al gusto de todos y que les dé un poco de información sobre las tendencias actuales en ciencia abierta y sobre todo lo que espero es que sea información práctica que les pueda permitir también llevar esa información, datos, evidencia a sus propias prácticas y discusiones con otros, pero es lo que decía, con muchas ganas de atacar el ciclo la semana que viene y, y con ganas de tener estas importantes discusiones sobre ciencia abierta. Así es, y un poco pues para que vayan reservando en la agenda hasta los espacios y nos acompañen los martes y los jueves en las diferentes sesiones, estamos contando los días ya para esta apertura eh, del de primer ciclo. Muchísimas gracias Francisco, muchísimas gracias Irache por Muchas en gracias, gracias a ustedes y estén pendientes eh, que ya iremos publicando información acerca del Congreso que será en noviembre. Entonces, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Gracias.